bueno vamos a hacer esta simple prueba a ver si podemos um, grabar la pantalla y escuchar el texto y le podemos cambiar a, a, a otro idioma